Los profesores del centro educativo Las Caobas en la comunidad de Atillo presentan dificultades por causa de la humareda que sale del vertedero de San Francisco de Macorís. Cayó bastante mal, usted ve que aquí los, los maestros, a veces tuvimos que sacar otro día una maestra que estaba asociándose, que se aprieta el pecho. Y nosotros también, todos, tenemos problemas en la garganta porque este, esta humareda nos está matando. ¿eh? Está matando a todos. José Roque Rosario, director de dicho centro educativo, dijo que visitó al Ministerio de Medio Ambiente para informarle la situación. Bueno, yo, yo estuve allá en el medio ambiente. Yo después pues, eh, fui allá y le expliqué el problema. Me dijeron que iban a tratar de resolver, no han resuelto nada. También parte de las comunidades han ido también. Y, y no ha he hecho nada, siempre mantiene la madera bastante fuerte. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.